Va muy buenas tardes. Pues esto es Los Conjurados. Me encanta este programa porque le vamos a dar un giro, o sea, un giro muy interesante. Está con nosotros un científico, un investigador de talla internacional. Entonces, pues bueno, hay que, hay que presumir a nuestro invitado. De verdad, nos sentimos muy halagados de que nos esté acompañando en esta ocasión David Hughes. Él es el director del de gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, que pues, está aquí, no cerquita, en las faldas del de, eh, pico de Orizaba. Ya me está soplando aquí Lulu Farrera, de que no se te va a olvidar. No, no, amiga, ya a mí no se me olvida. Bienvenida, Lulu Farrera. Muchas gracias. Ella es eh, biomagnetista, tiene varias especialidades y es colaboradora de Mazana. Así Pero le dije, es. acompáñame en esta entrevista porque nos va a acompañar, bueno, ya está aquí, David, y vamos a platicar principalmente acerca de los hoyos negros. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Erika, gracias, gracias por la invitación. Un, un, placer. un gran, gran placer. ¿No? Bueno, pues para nosotros es un gran honor oh, porque no, sí. David llegó y lo empezamos todas, ¿verdad? Estaba no, al mismo tiempo. ¿cómo es ¿Qué, ¿Qué son los hoyos negros? ¿no? ¿Qué hay a través de ellos? y Bueno, empezamos con... Empezamos mmm, a discutir otras cosas. Así es. Y bueno y, y la verdad es que David, con una enorme paciencia que sí. nos tiene, así como de decir, oye, los hoyos de gusano, o sea, ¿cómo son? Y él así como respirando profundo, de, es que no hay evidencia de que existan. Entonces, es lo que le decía yo a David, ya, ya hablando en serio, de que hay muchísima información que es fake news y también con las películas que no claro. tienen un montón de ciencia ficción nosotros no sabemos muchas veces qué es un hoyo negro real pero los los agujeros de gusano no, no es fake news es simplemente que no hay la evidencia que existen ok en, en el caso de los agujeros negros uh -huh. Como mencionaste, recientemente tenemos la demostración, la prueba, que final, finalmente, después de 100 años o más, después de la, la predicción de su existencia, tenemos la evidencia que los agujeros negros existen en el universo. So, esta es la diferencia. Claro. Recientemente, seguramente, vio en, en las redes sociales una foto que se hizo famosísima uh -huh. porque realmente es un evento sin precedentes. Estamos hablando de la primera fotografía de la evidencia de un hoyo negro. Eh, me estaba comentando, David, de que, bueno, ahí estamos viendo en, en la pantalla, ya tenemos esta imagen. Eh, le preguntaba a David de ¿desde cuándo se sabe que hay los hoyos negros? Y me comentaste, pues es que hay teorías que datan de 100, como 100 años, ¿no? Sí, em, empezó, la, los agujeros negros son conectados con la idea de la gravedad uh -huh. y la distorsión de la gravedad para producir um, esta sombra uh -huh. rodeada por, por la luz y, y um, la naturaleza de, de estos objetos, um, poco a poco, durante los 100 años después de la teoría de relatividad general una teoría publicada en 1915, so hace 108 años um, después de esta teoría fue una predicción de la existencia de un objeto enigmático, exótico, se llama una singularidad que es un objeto Infinitamente pequeño, pero con una masa suficiente para distorsionar completamente el, el espacio en su entorno. Y esta singularidad puede producir una región de la que ningún objeto puede escapar después de cruzar una región, un, un, una frontera que tiene el nombre de un horizonte de eventos. Y todo que está dentro, este horizonte de eventos está negro. Okay, está negro es porque luz. nada puede escapar, ni okay. siquiera la, la luz. Y por esta razón es un objeto oscuro, mm -hmm. un objeto negro. Y el día de hoy tiene la fama, tiene el nombre de un agujero negro. Ajá. O sea, es, es tan densa su masa, es, es tanta la densidad ¿no? de, eh, claro. eh, que... Absorbe todo, por así decirlo, o sea, hasta la luz, pues, ¿no? Ajá, so, por ejemplo, si, si vamos a comprimir la tierra uh -huh. para producir un agujero negro, so, un objeto con la masa de la tierra, el tamaño del agujero negro con la masa de, de la tierra es 2 centímetros en diámetro. Wow. Si vamos a comprimir el sol y producir un agujero negro, el diámetro es 6 kilómetros. ¿no? La distancia de, de Chulula a, a, a, a Puebla sí, sí, sí, sí. puede poner toda la masa de nuestro sol dentro de este volumen y crear un agujero negro. Pero esta imagen sí. um, que, que vimos al inicio uh -huh. del, del programa es otro tipo de agujero negro, un agujero negro súper masivo con la masa de... Uh, millones de veces la, la masa de nuestro sol. De acuerdo. Eh, cuéntanos, David, por favor, porque bueno, yo ya soy un poco uh, intensa y ya le pregunté y ya me contó, pero a ver, quiero que les cuentes eh, cómo se tomó esta fotografía. Porque la imagen que estamos viendo, híjole, una chambota sí. de un montón de gente, de científicos y de una altísima tecnología sí. en donde participó precisamente el gran telescopio milimétrico. Cuéntanos por favor, David. Bueno, primero es importante entender que um, el tamaño de, de este objeto, o so, este es... El agujero negro supermasivo en el centro, en el núcleo de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Uh -huh. Pero tiene una masa de 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Uh -huh. Pero toda esta masa comprimida dentro de una región uh -huh. igual a la órbita del planeta más cercano al, al Sol, Mercurio. Entonces, uh -huh. tiene que imaginar no solamente el Sol dentro de esta órbita de Mercurio, como, como tenemos en, en realidad, uh -huh. pero cuatro millones de estrellas con la misma masa de nuestro Sol, toda esa masa comprimida. Y el tamaño de, en, el, en el cielo de, de este objeto es igual a una dona o una, un, una toronca en la superficie de la Luna. En, matemáticamente es uh, como um, 20, 30 microsegundos de agua. Es un ángulo súper pequeño, pero tiene que imaginar oh, algo más o menos este tamaño, pero en la superficie de la luna. Entonces, ¿cuál es el tamaño de un telescopio que necesitamos para resolver, para tomar esta imagen? La respuesta es 13.000 kilómetros, enorme. Ajá. El tamaño del planeta de, de la Tierra. Y por eso la técnica es um, se llama um, interferometría, de base muy larga, pero uh -huh. en realidad es una técnica para conectar varios telescopios en países diferentes, en Antártida, en Chile, en, en Hawái en, uh, en Estados Unidos, en, en Europa, en Francia, España, y por supuesto, uh, en, en México, usando el gran telescopio milimétrico. Y conectamos de manera um, virtual todos estos telescopios, ocho telescopios en total. Y grabamos los datos en un momento simultáneo. Uh -huh. Y sincronizamos los datos en un supercomputo después de, um, del experimento. Uh, un supercomputo en MIT, en el Massachusetts Institute of Technology o Instituto um, de Tecnológico de Massachusetts, de Massachusetts. En, en Estados Unidos uh -huh. otro en Alemania y dentro de estos supercomputos realizamos el trabajo para crear la foto la imagen de un agujero negro supermasivo. Wow. En, en la primera instancia uh, well, hicimos estas observaciones en 2017 tomamos las observaciones de este ojero negro hace cinco años entonces cinco años para reducir los datos, wow. analizar los datos sí, claro. crear simulaciones, nuevas teorías y Afinar, finalmente los escribir, claro, escribir los artículos esto. y publicar los, los artículos con más de 300 personas Wow. y por ejemplo yo estoy imaginándome que están en constante observación del universo uh -huh. y en un momento determinado observaron este objeto y entonces dijeron esto es diferente o cómo llegaron a ese punto para poder tomar la imagen bueno well, empezamos con, uh, con esta calculación que es el tamaño de un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia uh -huh y la razón por el experimento es para demostrar que en realidad los agujeros negros existen, existen. Claro. y la asignatura única es la sombra rodeada por la luz entonces un grupo de científicos hace 20 años empezaron de, um, de construir instrumentos um, los, uh, los supercomputos para analizar los datos y los telescopios son construidos por ot otros campos, otros proyectos de, de, de ciencia, de astronomía, de astrofísica, mm -hmm. incluyendo el GTM el gran telescopio milimétrico, pero recibimos una invitación para participar en esta colaboración global okay. en 2012, o sea, hace 10 años mm -hmm. Y poco a poco construimos la infraestructura dentro del telescopio para contribuir a estas observaciones en 2017 claro. um, por, la, por uh -huh. la primera vez. So, realmente un gran uh, well, esfuerzo claro. primero esfuerzo. Sí. Uh, de recursos, de personas, de institutos. Um, pero al final este es el resultado, um, la primera imagen y la primera demostración y la prueba que los agujeros negros existen. Sí, existen. Claro. Sí. Oye, pero, ¿qué, qué, ¿qué sentiste cuando la viste? O sea, como científico. Ah, increíble, porque es básicamente como las simulaciones. Hay, es, es un objeto muy simple, ¿no? es un agujero negro, sombra rodeada con un anillo de, de luz. ¿Y, y, y qué encontramos una sombra rodeada de, con un anillo de, de, claro. de la luz la, la única diferencia en esta, en esta imagen es no, está, no tiene una intensidad uniforme, uh -huh. es un poquito más uh -huh. intensa en la parte al, al, al sur uh -huh. y este es simplemente porque el agujero negro está girando uh -huh. y el, el, um, la, la luz es la consecuencia de la radiación por el gas muy caliente millones millones millones de, de grados centígrados gas ionizado que implica que todos los electrones protones um, neutrones son son separados en campos magnéticos sí. y, y por eso la uh, la parte del sur de la imagen está moviendo hacia mm -hmm. nosotros sí, sí, sí, sí. Um, y, y la parte está Uh, arriba está Ajá. moviendo you know, fuera de acerca de cosa tan o sea. increíble uh -huh. o sea cinco años para tener esta imagen que usted está viendo que sí. y que se hizo viral recientemente en redes sociales o sea esto es algo súper súper nuevo claro. o sea eh, y, y ahora, no hombre, qué, qué servicio aquí, no hombre, de verdad. Ya no nos vamos a ir ¿no? sí, ya. Azúcar, sí, amiguita, pues claro. Ay, no le puso azúcar. Bueno, pero no tomo. Ajá, no tomo. bueno, no David está toda, pero nosotras que necesitamos dulce en nuestra vida, amiga. Ay, no, muchas gracias. Eh, eh, bueno. Moni Vega nos hizo cafecito, claro. Dijo que te muy tomas, bueno, amiga. Otro café. Oh, De otro cafecito. Y es, es que, ándale. Que... Y es que sabes que es que Moni quería su café y sí. nosotros, ay nosotros también queremos. Bueno, les hago café, pero realmente era para ella. ¿Y si alcanzaste, amiga? No. Sí. ¿Ah, sí? Segura. Ah, bueno. Perfecto. Ay, qué gracia. Ya nos consintió. Sí. Bueno, vol volviendo al, al, al tema, volviendo al tema. Um, eh, well, this. estaba mencionando que you know, es solamente una fracción del tiempo del telescopio, el gran telescopio milimétrico, 6 días, 8 días al año participando en este, en este experimento global. El resto del tiempo, um, la comunidad científica mexicana y nuestros socios en Estados Unidos están usando el, el GTM para estudiar la formación de planetas, estrellas, sí, sí, sí, galaxias sí. en el universo cercano, el universo lejano. Pero por, por este proyecto, sé, como una semana al, al año. De acuerdo. Eh, recientemente eh, fuiste a, a, a uno de estos eh, eventos mundiales, ¿no? lo tengo aquí, es el Consorcio Internacional del Telescopio del Horizonte de Eventos. Este es el nombre del experimento de, de la colaboración Global. Ah, de acuerdo, uh -huh. Ajá. y eh, recién regresó de Granada, uh -huh. fuiste a Granada, sí, sí. A, a, a esta comunidad científica. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué presentaron ahí? ¿Cuál fue la agenda de trabajo? En la, la verdad es, fue una reunión uh, buenísima, muy productiva, porque es la primera reunión, um, una reunión entre los, los sí, claro. colaboradores de, um, de este experimento por más de dos años, obviamente por la pandemia, claro. la cancelación de todas las reuniones científicas. Sí, claro. Entonces, todas claro. nuestras reuniones de manera virtual, sí, por, claro. por digamos, más de 24 meses, y finalmente llegamos a Granada todos. You know, it's like, Ay, no recuerdo cuál es tu nombre, la cara sí, pero el nombre. Uh -huh. en, porque es una colaboración de 300 personas, wow. 60 institutos, más de 25 países uh, en Asia, you know, um, uh, uh, you know, uh, los Estados Unidos, México, Francia, Italia, hay muchos países europeos, Sudáfrica. Um, entonces, um, una reunión estupenda uh, y, y presentamos uh, esta imagen, um, discutimos el futuro del experimento, cómo vamos a expandir la, um, la red de telescopios, incorporando nuevos telescopios para mejorar la resolución angular, es decir, para encontrar, realizar... También. Otras imágenes claro. en el futuro, pero con una calidad mayor, sí. con más claridad, más calidad. Nuevos descubrimientos. ¿no? Y, y por eso, sí, más descubrimientos y entender mejor la naturaleza de estos objetos en claro. las condiciones físicas más extremas del, del universo. Claro. David, una pregunta. ¿Estos hoyos negros solo se pueden encontrar en, el en, el, en la parte... Eh, pues del universo o también podrían existir en la Tierra. O sea, es decir, yo me refiero, ¿no? Como curiosidad, uh -huh. eh, al famoso triángulo de las Bermudas, ¿no? Ajá. Que pasan por allí barcos y se desaparecen de Ajá. repente, ¿no? No sé realmente si es debido a un hoyo negro o pudiera ser algo similar que tal vez no sea un hoyo negro, claro. pero que pudiera tener la misma función, porque... Hasta el momento, imagino que todavía están en investigación qué hay más allá de ese hoyo negro, ¿no? Eh, no sé, me, me, me no es, es, una, es una pregunta um, importante, relevante porque los agujeros negros vienen en tamaños diferentes. Claro. Y um, uh, los agujeros negros más masivos son los agujeros negros más, más grandes. Claro. Aquí estamos hablando de agujeros negros supermasivos, que residen en, um, o que se alojan en los núcleos de las galaxias. Y la idea es que cada galaxia tiene su propio agujero negro en su, en su núcleo. Um, pero también hay, hay agujeros negros con masas del orden de 10 a 100 veces la masa de nuestro Sol. Y como mencioné, el tamaño de Um, un agujero negro con la masa de nuestro sol es aproximadamente uh, 6 kilómetros de, de diámetro uh -huh. en realidad necesitamos estrellas más masivas para crear un agujero negro pero si sí, puedes um, también considerar agujeros negros you know, de, de tamaño de centímetros o, o sí. menos pero debido a que tienen una masa tan pequeña van a Desaparecer en, en segundos, en un uh -huh. tiempo muy corto. Uh -huh. Por eso, en realidad, hablamos solamente de dos tipos de agujeros negros, pero en principio puede producir agujeros negros con cualquier, con cualquier masa. Uh -huh. Uh -huh. Hay una explicación científica para sucesos como este, como dice Lulu, del de triángulo de las Bermudas, de que se han perdido barcos, se han perdido aviones. O, o, ¿O es también un invento de la gente? O sea, o sea no, se, se lo pregunta I mean, un se, científico. Yo, well, supongo que es correcto que hay, hay aviones y barcos que you know, Desaparece. se desaparecen en, en, esta, en esta región. Obviamente la pregunta es ¿por qué? Uh -huh. Si es un agujero negro, no. <risa> no, no. <risa> no. Okay. <risa> ok. ¿Pero cuál es Pero la razón? Bueno. Uh, no, no. Claro. Sí, claro. A mí, claro. you know, um, sí, uh, um, en una, uh... nos tienes en suspenso ¿eh? well, pensando <risa> en you know, cuáles son las posibilidades uh -huh. he leído que una posibilidad es por el campo magnético en esta razón que you know, los, los aviones no pueden seguir su, su sí. trayectoria uh, lo mismo con los barcos o son condiciones climáticas en esta región que son mira, muy diferentes tormentas, pero quién claro. sabe, para no, mí no es difícil que, que you know, con la tecnología que tenemos el día de hoy, que son tantos uh, you know, eventos de, de esta manera en esta, en esta zona que es relativamente un, un lugar muy pequeño, pequeño claro, y claro. históricamente fue esta fama del sí, triángulo claro. de, de, de las bermudas sí, por supuesto. Um, no sé, el día de hoy sí está, no tiene <ríe> la, la misma situación Exactamente. a ver, dice eh, Paco Hernández nos está viendo y dice, a ver eh, dice, qué maravilla de programa, hace falta un invitado así, felicidades, Ya te vamos a invitar más <risa> seguido, ¿eh? bueno, tiene muchísimo trabajo, pero bueno, vamos a, a, a ver cómo, ¿verdad?, lo convencemos, otro cafecito, ah, sí. sí, Ah, y dice Paco Hernández, te pregunta, fíjate, fíjate, ¿cómo te pregunta?, Dime. con todo respeto sí. y seriedad, te está diciendo, o sea, a ver, y luego hace su pregunta, ¿Qué opinión le merece el avistamiento en Tijuana del día de ayer? ¿El qué? El avistamiento. ¿Algo que se vio un objeto en el... Ajá, vio, no, no, no ajá, sé. ajá, yo, bueno, tampoco tengo el dato, ¿Qué? pero, a ver, Paco, ¿te refieres a seguramente un ovni o algo así que ajá. viste en Tijuana, que se vio en Tijuana y, y se manojó mucho en redes? Ajá. Entonces... Eh, yo creo que lo que le estás preguntando es que si, si hay vida en otros planetas sí, es, que, es que te digo que esa es la pregunta de cajón yo también. Me, me encanta esta pregunta Paco, perdón, yo también hice la misma pregunta sí. pero nada más cuando lo... la, la respuesta es, es, es una respuesta para mí al menos uh, muy muy simple um, claro, hay hay vida hay otro, hay seguramente hay vida en otros partes de... de otras galaxias y la razón es, para mí es una ar arrogancia enorme para considerar que. que somos los únicos. El único lugar en el universo con vida inteligente, no sé si realmente somos inteligentes, pero <risa> usamos esta palabra, claro. es, es, es la Tierra. <coughs> Consideramos que tenemos una estrella con. You know, las, las planetas, los planetas, perdón. Y aquí estamos en la Tierra. Pero en, el, en la Vía Láctea son 100 mil millones de estrellas. Y la mayoría, en principio, tienen planetas. Y son 100 mil millones de galaxias en el universo, cien so, mil millones de galaxias en el universo, cada galaxia con 100 mil millones de, uh, de estrellas sí, y cada sí. estrella con aproximadamente 10 o cinco planetas, la idea es que no hay otro lugar en el universo para es crear muy... sino vida, you know, como una cabeza, claro, dos brazos, dos, como dos nosotros, ¿eh? pero algo más inteligente, claro. Claro que sí. Puede ser, claro. No me gusta la, la idea que, es, que nosotros somos ah, los mileses, lo mejor del 1-2. Egocéntricos. Sí. Claro. Eh, ajá. Ah, estamos viendo, el, ahora sí que el avistamiento, mira, ese ah, es el, David. Okay. Esto se vio en Tijuana el día de ayer y eso es lo que te estaba preguntando Paco, que este es un avistamiento. Y pues, ¿quién sabe qué parece? Eso no es un avión, ¿quién sabe qué caramba sea, uh -huh. no? Parece ahora sí que, ¿no? Una nave o algo así, ¿quién sabe qué sea? Entonces, eso es lo que te estaba preguntando. Sí, si... Hace muchos años. Ajá. en Tlaxcala, algo similar. Sí, bueno, entonces, sí. este este tipo de, de, de filmaciones que ¿no? cualquiera de nosotros puede hacer con su celular, eh, es lo que le, te estamos preguntando a ti como científico. Claro, Por ejemplo, uh -huh. esto... La percepción que, que ajá, ¿Qué percepción tiene? ¿qué percepción... No puedo comentar qué, qué es, sino claro. No sé claro. si son drones claro. sí, sí, sí. Claro. algo natural o es algo fake. O es sea, algo fake. Claro. Ajá, lo, pero lo, la, lo más importante ya lo dijiste, <coughs> o sea, de uh -huh. que seguramente, claro que hay vida en otros pero vida, planetas. Sí. Sí, sí, vida sí, sí, sí. Y vida inteligente, pues también, ¿También? ¿Espero, no. que sí. no. espero que sí y, y más de nosotros sí. Ajá. Oh, y ustedes como como científicos que con el, el gran telescopio por ejemplo, que tú diriges ¿no han visto algo? ¿alguna nave o algo así? no, nada no, no, no muchas, pues muchas muchas, <risa> muchas <risa> planetas secretos. muchas estrellas, muchas galaxias okay. Okay. Aquí. Ya, ok. Laura Cruz, Mari Badillo, mi querida Mari, ¿cómo estás? Sofía Quirós nos está viendo, Fabián Pastrana, Beatriz Aguilar, eh, eh, Moni Vega, claro que nos estás viendo. <risa> sí, nos preparó el cafecito ella ahora. Juan Manuel Rosas, José Manuel Herrera, eh, José Serrano también nos está viendo. Juan Manuel Rosas dice: Enhorabuena. Te manda muchos saludos, que muchas felicidades. Gracias. Mati Mejía, eh, Teresa de León nos está viendo. Sí. Sí. Y Luis Huesca <risa> también, también nos, está, nos está viendo. Aguas, aguas. Ay, oye, estamos hablando de los hombres y aquí. Ya, ya nos están viendo. Manifestaciones, manifestaciones de los seres inteligentes. Ah, eh, eh, David, a ti como científico, ¿cuál sería eh, la una gran incógnita que tú tienes del universo. O sea, en todos estos años estudiando, leyendo, escribiendo investigaciones, ¿cuál, cuál para ti es tu gran incógnita? La, la pregunta que yo personalmente tengo que, que contestar, que crear un experimento para entender mejor. ¿La naturaleza de, de algo, esta es, este es tu pregunta? No, como científico, tú como científico, ¿no? en esta larga trayectoria uh -huh. que tú tienes ¿no? estudiando el universo, ¿cuál es la gran pregunta que tú tienes, esta, esta interrogación a que ¿no? quisieras que, llegar a que quisieras descubrir? Uy, seguramente a mí no es una respuesta a tu, tu pregunta, pero por, por los últimos 12 años, toda mi concentración estaba en uh, en, el, en el liderazgo de, del gran telescopio milimétrico, en el apoyo a la comunidad científica mexicana um, y de nuestros socios en los Estados Unidos um, y recientemente en los últimos años Uh, una gran parte de, del trabajo en, en um, la preparación del telescopio por su involucración en, claro. en este experimento del telescopio de horizonte de eventos, esta uh -huh. colaboración global antes um, estaba concentrándome en en, um, en la en los modelos de la formación de galaxias y la relación entre la formación de galaxias y la formación de los, los agujeros negros en dentro de los, uh, los núcleos de las, de las galaxias. Porque una pregunta fundamental es, ¿cuál es el, el método, el, um, uh, la, la, la, la secuencia de formación de estructura después de los orígenes del universo después del Big Bang para crear las primeras galaxias um, y, y luego durante los últimos 13.8 mil millones de años la, que es la edad del, del universo el día de hoy cómo llegamos a, a la formación de galaxias como la Vía Láctea una galaxia espiral entonces parte de la, del de la investigación y los estudios es entender el mecanismo para agregar masa incluyendo la materia oscura y no sabemos qué es la materia oscura pero es, es seguro que en el universo existe otra materia um, que no tiene que no puede producir luz um, no está produciendo radiación la única manera de ver esta materia oscura es por su impacto, su, su gravedad, el impacto en la formación de galaxias. Entonces, para entender esta conexión entre la, la, la creación de, de masa, galaxias pequeñas um, que, que pueden crecer en, en masa, que pueden mezclar con choques, um, que pueden crear galaxias más, más grandes, produciendo las galaxias elípticas, y además el vídeo hoy tenemos esta mezcla de morfologías galaxias enanas, galaxias espirales, galaxias elípticas entonces yo tenía mucho interés en, en estos modelos de la formación de estructura, la formación de, de galaxias y particularmente los orígenes de la formación de galaxias cuando el universo tenía 5% de, de, de la edad del universo el, el día de hoy son los primeros cientos de millones de años el um, origen del en, en, en realidad la, la origen de, de la estructura de, del universo en las grandes um, escamas claro. ¿no? también la formación de las primeras estrellas por ejemplo nuestra estrella es la tercera generación de estrellas en, en, en esta región en nuestra parte de, de, de la galaxia uh -huh. so, el sol no es la primera estrella en, en, esta, en esta región fue dos estrellas anteriores con sus planetas uh -huh. y después del crecimiento de estos, uh, estas estrellas um, la evaporación de sus planetas o una uh -huh. supernova para crear los metales y todos los materiales en el medio interstellar que es necesario para crear los, los elementos de vida en, you know, en, las, en los planetas incluyendo la tierra esta es la razón que tenemos los elementos de fiero y, y oro y plata y, y nosotros, minerales. los minerales um, um, en, en, en los planetas entonces es, son, son preguntas interesantes sí, y, claro. y muy Oye, de fundamentales David, un científico como tú ¿no? Con esta trayectoria Con estas preguntas que te haces ¿no? eh, ¿Puede creer en Dios? Yo no, okay. no. Por, por esta razón I mean, Honestamente no uh, Yo puedo explicar Para mí Para mm -hmm. mi satisfacción Por qué estamos aquí Por qué estamos hablando Por qué hay luz porque esta mesa está sólida, porque hay café, porque tenemos silicón y la tecnología, la ¿Por evolución. Por, por la evolución, por la evolución de, de vida, porque hay vida. Yo mencioné la formación de las primeras estrellas, la formación de las primeras galaxias. Eventualmente tenemos una estrella muy común, el Sol, en una galaxia normal, la Vía Láctea, con sus planetas y you know, la formación de vida en, uh -huh. en la Tierra. Entonces, para mí no necesito otra explicación, okay. porque estamos aquí. Y no hay un más Tengo allá. confianza en la física en la okay. matemática. Claro que conoces. Eh, David, para mí resultaría muy interesante que nos explicaras eh, sobre la cuestión, la, las cuestiones magnéticas, los polos de la Tierra, uh -huh. ¿no? Esta situación que se habla ¿no? eh, y que, pues lo que decíamos al principio del programa, este, eh, atrás de cámaras, ¿no? que hablábamos que en un momento determinado la Tierra ha ido cambiando o ha ido moviéndose el eje, ¿no? Uh -huh. eh, y tú nos explicabas, nos podrías comentar sobre eso, se me hace muy interesante también. Me gustaría saber eh, cómo es que influye la parte magnética ¿no? de la Tierra sobre los seres vivos o sobre la vida en la Tierra, ¿no? Pues no soy um, un científico estudiando um, geología. Dios, sí, no, claro, claro. Um, pero, pero, pero, una idea y sí, claro pero el punto fundamental es que uh -huh. hay, hay un eje de rotación de la Tierra uh -huh. respecto a la órbita del plano del sistema solar. Entonces la Tierra tiene una inclinación de aproximadamente 20, 20 grados. Uh, y está, puede mantener este, esta inclinación durante su órbita alrededor de... Um, del, del sol ¿no? una órbita completa cada, cada año traslación uh -huh. pero también tenemos un campo magnético um, que es muy importante para protegernos de, um, de la radiación de, um, uh, del, uh, del sol y este, este campo magnético también tiene un, un eje, tiene un polo sur, tiene un polo por el norte, pero su, su eje no está alineado con el eje de, de la, de la rotación, rotación de la Tierra. Y este eje está moviendo con una velocidad bastante, um, por ejemplo, en, um, está moviendo por uh, cientos de kilómetros durante un, un siglo. Um, y... A veces, no recuerdo exactamente el tiempo, si es cada 25.000 o no, como 100.000 sí, sí, sí. años sí. O, o más, pero hay un reverso en la dirección del campo magnético. Y hay teorías que este puede producir, obviamente, un impacto climático o. o sí, el fin del mundo. O, no, no, el fin del mundo, porque el mundo tiene. Sí, claro. 4, 4, bueno mil ¿no? millones de, de años ¿o no claro, y, y si está cambiando si, está cambiando si está cambiando y hay evidencia por esto esta estos cambios sí, claro. esta reflexión de la red, de la dirección en los residuos del um, uh, en, cómo se llama las placas tectónicas ajá, ajá. Al, al fondo de o en la superficie del de crust Sí. pero al fondo de, del mar, you know, con profundidades de 30.000 pies, pies. Okay. y puede ver en, en la separación de las placas la evidencia por esta reflexión o cambio regular sí. en, el, uh, en la dirección del campo magnético. Pero el, el impacto en, en nosotros o en... en, um, en I mean, obviamente implica... <laughs> well, no sabe, al menos yo no sé, uh, cuál es el tiempo para realizar este eso cambio. Crea, claramente crea. no es instantáneo, sí, claro. pero es en dentro de you know, un millón de años o es de dentro de diez mil años. No sabemos, sí. pero claramente you know, va a afectar... Um, claro. you know, y estos pequeños movimientos que ha tenido este eje, por supuesto que nos han afectado, ¿no? En el clima, eso, eso serían, se puede ser la causa de estos cambios climáticos, que hemos visto que el polo sur está derritiéndose, que las ballenas este, no tengan rumbo, ¿no? Y que amanecen muertos, muchos animales marinos... Que los pájaros de repente uh -huh. no hacen... Bueno, well, claro, eh, ellos la dependen en, en el uso del campo magnético uh -huh. para uh -huh. navegar. Uh -huh. Claro. Um, so, este es you know, um, obviamente un, un evento tan, tan grande para claro. afectar you know, sí. la, la, la vida. ¿Nuestro cuerpo se podría considerar también como un campo magnético? ¿En qué sentido? Es decir, que dependemos también a nivel celular, por ejemplo, el núcleo de la célula que contiene hierro, que contiene, eh, podríamos tener influencia. Yo, yo creo que hay escuela. una sensibilidad a los campos magnéticos, pero no, no, no puedo cuantificar a qué, uh -huh. a qué nivel. Okay. Eh, Flores Morales Frankovich nos está viendo, Arturo Isidro Saúl eh, de González, y Carla Rocha también nos están viendo. Pues, de verdad, una charla maravillosa. David Hughes, él es el director del de telescopio, Gran Telescopio Milimétrico. Eh, de verdad, fue eh, maravilloso. Te vamos a dar más cafecito a la otra. Hay galletas, te ponemos galletitas, <risa> para que vengas y nos platiques eh, estos eh, eventos, que muchas veces nosotros no sabemos cómo interpretarlos. Entonces, eh, eh, y aderezado con muchos fake news y todo sí, eso, sí. pues estamos hechos bolas sí. Así que de verdad te agradecemos mucho que nos hayas dicho qué onda con los hoyos negros, qué onda con los ovnis, qué onda, ¿no? Si hay vida después de la muerte, bueno, sí, es casi, casi. La buena sí, noticia no, no. es que los agujeros negros existen, los, eh, los, sí, al menos claro, los supermasivos. Claro, está, está probado ya. Well, Y también sabemos de los otros por la producción de ondas gravitacionales, pero para mí es, es, uh, realmente es, es un gran orgullo que el, el GTM y México están participando en un proyecto uh, tan importante para probar, demostrar, otra vez después de más de 100 años las predicciones de Albert Einstein sí, sí, y sí, la sí. teoría de relatividad general y you know, uh, las teorías de sí. gravedad así es ya o sea es. fue lo que vimos esa fotito que vimos que sí. digo wow sí. se ve hermoso y no sabemos lo Qué que es, es. Sí. bueno fue un gran descubrimiento no, bueno. de la, de la bueno, humanidad bueno. O sea, de todos nosotros. Sí. Ay, sí. Bueno, no, realmente de científicos que se han quemado las pestañas claro, como David, sí. pero bueno, gracias a ellos sabemos todo esto. De verdad, muchísimas gracias David sí, por estar placer, aquí. Un placer. Muchas gracias. Un orgullo y un verdadero honor. Muchas preguntas. Sí, ¿eh, no, ¿Continuamos? Ahí Para la otra, para el otro. Medio, guardamos nuestras preguntas. Una segunda sesión. Así es, Exactamente. Así será. Sí. Muchas gracias por su compañía. Soy Erika Rivero. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue en nuestras redes sociales. Échate un clavado a los conjurados. De verdad, muchas gracias por tu compañía. Besitos. Bye. Chao, chao. Gracias. Ya estoy en Nantes.